llamado. Adelantarle es? al público, que ya. yo traigo una bomba ahorita, que eso es terrible. Atención PLD. Miren, una de las propuestas la más interesantes que ha tenido, que tuvo durante la campaña el PRM, dígase o léase, Luisa Binader Corona como candidato presidencial de esa organización, fue el tema de la independencia del Procurador General de la República. Inmediatamente se concluyó con que, bueno, el PRM ganó las elecciones, Luis Abinader será el próximo presidente nuestro a partir del, del 16 de agosto, mientras tanto el presidente electo. Pues indudablemente que todo el mundo ha comenzado a hablar sobre el tema, porque es una aspiración de todos los dominicanos, sobre todo de, para, para poder ver el enfrentamiento y las consecuencias que debiera tener el eh, la corrupción, el, los hechos de corrupción que ocurren en el estado. Hay mucha gente por ahí que está pidiéndole al procurador que nombre a doña Milagro Germán. Milagro Germán, no, doña, Miriam, no Miriam, Miriam Germán, Germán la que es no, jueza. La ex jueza que nombre a Jenny Berenice, que nombren a Fulano, que, hasta el doctor Fadul, que es un médico. Yo voy a proponer a Juárez Castillo? ese es una, eso es, bueno, pero ese es un jurista. Sí. Y es dedicado a lo penal. No, no es sí. ese es un jurista. Ese es un jurista. Y por ahí anda mi comentario. ¿Qué necesita este país? ¿Qué necesita la Procuraduría? Nosotros no necesitamos ni un relumbrón, ni un vedeto, ni un artista. Nosotros necesitamos un abogado. Hace mucho tiempo que en la Procuraduría General de la República, oiga esto, le está hablando 25 años de experiencia en el Ministerio Público. No hay un abogado. Mire, yo le, voy a, yo le voy a plantear a usted, sobre todo tú, que eres abogado y, y, y, y Yerjan, y Fulvio, bueno, que no es abogado, pero tiene un conocimiento cabal del, del mundo que le rodea. El problema aquí no es la independencia del Ministerio Público, el problema aquí es el personaje que dirige el Ministerio Público. ¿Saben por qué? En el año 1982, cuando... Cuando yo, yo fui fiscalizador de Arenoso, a mí quien me nombró fue el procurador general de la República de entonces, era don Antonio Rosario. Óigame, y hablar de don Antonio Rosario es hablar de un monumento a la ciencia jurídica, sobre todo en el área de responsabilidad civil. Tipo brillante. ¿Tú ves? Y cuando usted se pone a analizar los presidentes que hemos tenido y los procuradores que hemos tenido, usted hace el análisis y dice, bueno, y Abelito, Abel Rodríguez de Lorbe, ¿qué usted le puede preguntar? ¿Qué usted le puede reclamar, a Abelito? Es un jurista, es un abogado. Cuando usted habla de César Pina Toribio, independientemente de que Abelito estaba cercano, muy cercano al, al doctor... Eh, bueno, eran compañeros de oficina. Leonel Fernández, exacto. No tanto al PLD, pero al doctor Leonel Fernández. Independientemente de eso, usted no le puede regatear nada a Abelito. ¿Cierto? Pero también pasa lo mismo, pero también pasa lo mismo con don Antonio. Don Antonio, don Antonio Rosario, usted no le puede regatear, regatear nada. Y era íntimo amigo de Salvador Jorge Blanco, un hombre de aposento, del aposento de, de Salvador Jorge Blanco. Entonces. Lo que está visto es que lo que necesitamos es un jurista. Lo mismo pasó con Radamé y Leonel. Radamé es un jurista, no es un hombre de grandes luces en términos de la, de la oratoria, pero es un abogado con, con, con muchas condiciones. El problema está en que la Procuraduría hace tiempo que no hay un abogado, un jurista de verdad. Estoy de acuerdo. Entonces, ¿cuál es? el último que hubo fue don Ángel Castillo. Yo no sé si ustedes recuerdan, tú tienes más tiempo, sí. por, por supuesto que Yerjan en el ejercicio, pero hay, habían personajes, como por ejemplo Cadena Mosquete, que nunca lo sacaba, ningún nunca, procurador lo sacaba. ¿Saben por qué? Así hay algunos que quedan ahí. Sí, pero tú sabes por qué, porque esa era la plataforma intelectual en el derecho de la Procuraduría. Cadena es un tipo con una experiencia vastísima y mucho conocimiento, pero ahora el último que queda a ver a don Ángel. Don Ángel Castillo y lo sacó Domínguez Brito. Sí. Entonces, lo mío, eso pasó con Domínguez Brito, precisamente. Domínguez Brito cuando hizo su primera, eh, eh, su, su primera procuraduría, tenía una plataforma de juristas a su alrededor que eran lo que, sobre lo que se basaba, sobre lo que descansaba la procuraduría. Luego vino con un proyecto político y todo se fue a la porra. Le pasó a Guillermo. En el 96. Exactamente. Entonces, vino no, como... midió, no midió no lo que era el proceso político de salir de una de, de terminar una era balaguerista y de una, era una transición en el 96 fue una transición para lo público intentar enjuiciar a un presidente solamente para ganar renombre que él se iba a atrever a hacerlo. Y eso fue lo que bastó para que él saltara del cargo, porque realmente usted tiene que venir. ¿Qué es lo que va a pasar? A, debe pasar ahora. Procesar un hecho. Ese hecho, hay un, un relacionado o un autor, un culpable, claro. sométalo. Pero no para hacer show político. Mire, no para el... decir que... estuve eh, Camacho, el de la Cámara de Diputados, todo el mundo sabe y colige. De que dos mil millones de pesos en la cuenta de ese señor. No es Demasiado. Camache de PLD. Sí, pero no, no, no podemos Nosotros No son dicen mil, son cuatro mil. Deberían investigar, claro. Entonces, bueno, debiera pero, haber una investigación bueno, y no entrar a hacer un show político de perseguirlo por perseguirlo. Pero ¿qué, ¿qué es lo que yo quiero dejar significado aquí con este comentario? Esos procuradores que he mencionado eran abogados Brillantes abogados, pero encima está más relacionado al partido o al presidente en términos personales. Pero no hicieron los shows ni los escándalos que se han vivido en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque eran gente de, res de resiedumbre, eran gente con valores, eran profesionales. ¿Mm? Y eso es lo que no ha estado pasando. Hemos, hemos, tenemos, tenemos demasiados políticos en los puestos tan importante como el de Procurador, Ministerio Público, y eso es lo que nos ha afectado. Nosotros necesitamos un abogado. El Presidente de la República, oigan bien, no puede, tiene obligatoriamente, sí o sí, por el efecto de la Constitución y de la ley orgánica, que nombrar él un Procurador, porque él no, él, él no puede someter esa, esa decisión a ningún órgano colegiado ni a ningún tipo de órgano, porque es él quien tiene la... ahora ¿Qué pudiera hacer Luis Abinader? llévalo, a, a. Pídele a la ciudadanía que te ofrezca nombres y luego decides tú el que tú entiendas que es el mejor de todos esos nombres. Y de alguna manera habrás nombrado un procurador con cierto nivel de consenso. Independientemente de que, de, de, de lo que sea, por lo menos se le dio al público Mira, la oportunidad de opinar. pero, pero Esa es la le, parte de, si no tiene con conciencia... La producción de un procurador que verdaderamente se ajuste a lo que es la demanda de hoy Que lo haga así, que se consulte Sí, porque yo le voy a decir una cosa, eh, eh, señores la, la, Las prendas que debe en, enseñar, que debe mostrar un procurador Independientemente de sus conocimientos jurídicos Tienen que ser valores, resiedumbre, honradez honradez, sí. una gente eh, nada retaliador porque lo que hablan de Miriam Germán lo que están esperando es retaliación, es no, venganza No y Miriam no actúa así además yo le voy a decir una cosa la visión de un juez de 40 años, no es la visión de un persecutor. Ay, Dios, pero ustedes no vieron cuando ella estuvo en el paredón y le dijo, si esto fuera de doble vía, ella respetó que ella sabía que no podía estar en un dimidirete. Uh -huh. Si esto fuera de doble vía, hablaríamos de usted, Procurador. Entonces, yo pienso que lo que debemos, lo que debe de hacer, o que debe de hacerse es que el, la, el país, la nación, esas instituciones que de alguna manera... Eh, se, se, se, se manejan alrededor del tema justicia, ayuden al presidente a nombrar un verdadero procurador. Yo he tenido muchos y la gran mayoría han sido buenos, pero han sido buenos porque han sido gente de valores y han sido gente con conocimiento jurídico, han sido especialistas. Y no han estado y, aspirando. No, exactamente, y no, y no tienen proyecto político. Don Antonio nunca lo tuvo, no lo tuvo Abelito del Orbe, no, no lo tuvo el mismo eh, Domínguez Brito a principio, no lo tuvo. Se, se dañó después que decidió sí. ser presidente o candidato presidencial. Sí, sí. Óigame, Radamés Jiménez duró sí, sí. seis años ahí. No, Radamés Jiménez, no independ, independientemente de su relación estrecha, estrechísima con el presidente Fernández, pero eh, Radamés fue un jurista. Entonces, eso es lo que necesita este país: un buen acuerdo, procurador. Hombre. En el camino podemos modificar la constitución, crear un mecanismo para un procurador independiente que pueda hacer el trabajo. Pero mientras tanto hay que elegir ese procurador con valores y con conocimiento jurídico para seguir la tradición de este país. Porque miren, la justicia, sobre todo el Ministerio Público, necesita credibilidad. Y esa credibilidad tiene que recuperarlo una persona con condiciones. No se puede nombrar a cualquiera, pero tampoco se puede nombrar un vedeto, un relumbrón, uno de estos que siempre andan delante de las cámaras para que lo vean. No, eh, una gente que le gusta el, el, el, el escándalo y estar en medio del, de, de la tormenta, en el ojo del huracán. Nada de eso necesita este país. Un jurista con valores que pueda rescatar... La confianza que el pueblo ha perdido en la justicia y sobre todo en el Ministerio Público, he dicho. Muy bien. <risa> <risa> Vamos bien. al whatsapp señor. Bien, eh, tenemos aquí que... Y de el burgo este el Valle...